el tema a tratar el día de hoy son funciones exponenciales y logarítmicas. uno de los temas eh, de, dentro de las funciones exponenciales es lo que tiene que ver con el interés compuesto y el interés compuesto eh, continuo eh, como ustedes pueden ver ahí las funciones pues lo que tratamos de, de obtener dentro de la materia pues es el interés compuesto basado tanto en el capital como en el, como en el interés de variados por, de acuerdo al tiempo para poder entender estos, estas expresiones pues vamos a hacer algunos ejercicios dentro de este ejercicio lo que nos pide es que se supone tener un capital de mil dólares a una tasa de interés anual del 6% lo que nos pide es calcular el saldo después de 10 años si el interés se, capi se capitaliza en diferentes segmentos el primero es trimestralmente el segundo es mensualmente el tercero es diariamente y el último es continuamente o consecutivo ¿sí? para ello hay que aplicar la función antes indicada del interés compuesto pero lo que va a variar es en cuanto al año que se capitaliza eh, pues la función como les decía del interés compuesto tenemos que esto tiene que ver el capital más lo que el interés y esta variable q en donde podemos ver el intervalo del tiempo cuando nos dicen que es trimestral lo que nos piden eh, en la primera en el primer literal tenemos que el tiempo es igual a 10 años lo que nos pide y el capital nos dice que es de mil dólares ¿sí? eh, a un interés del 6% que es decir el 006 y en este caso lo que nos va a variar es la constante que en este caso no es trimestralmente es decir que al año cuatro veces va a incrementarse este interés por lo tanto la variable q es igual a 4 lo que hacemos es reemplazar este valor en la función tenemos que el capital en este caso es mil uno, más eh, r que vendría a ser el interés que 006 sobre 4 esto elevado a k por t en este caso sería 4 por t que vendría a ser 10 es decir que la solución vendría a estar dada en 1000 por 1 más 0.06 sobre 4 por 40 esto tenemos la primera solución a, al primer literal luego si sí, lo que nos pide es eh, en cuanto mensualmente qué es lo que varía ah, en este literal simplemente como les indicaba pues la constante que nos dice mensualmente es decir al año vamos a tener una variación del interés de 12, 12 meses es decir que se va a repetir o va a tener la variación este interés 12 meses lo que simplemente debemos cambiar en la función anterior y en el ejercicio anterior pues es simplemente el interés que vendría a ser perdón la constante que vendría a ser 12 entonces sería 12 por 10 que en si sí, la función vendría a tener bt igual a 1 más 006 sobre 12 por 12 por 10 sería 120 ¿Sí? es lo que nos piden y tendríamos la solución de esta función y ahí podríamos obtener cuál es el saldo después de los 10 años, cuando, en el caso de literal B, pues es mensualmente. Adicional a ello también nos piden el tercer literal eh, cuando es diariamente, es decir, igual lo que va a variar aquí es la constante, es decir, que al año voy a tener 365 veces que este interés va a ir cam cambiando con respecto a mi capital pues como en el ejercicio anterior lo único que tengo que hacer es cambiar esta constante que en este caso sería 365 multiplicado 365 por 10 que es el tiempo ¿Sí? como puede, ustedes pueden ver la única variación dentro de de los intervalos que el interés se puede capitalizar resulta en cuanto a la constante K que podemos ver como si es trimestral la constante k va a valer 4 si es eh, mensual la constante k va a valer 12 y si es diariamente pues la constante k va a valer 365 días y así podemos obtener el resultado que nos pide eh, tener el saldo después de 10 años en los diferentes eh, intervalos de tiempo adicional a ello pues lo que nos pide también es eh, es la variación continua de este capital para ello ya necesitamos la forma de interés compuesto continuamente es decir que aquí ya utilizamos la función eh, exponencial que sería igual a p igual a ERT ¿sí? como en este caso eh, nos pide continuamente pues lo que hacemos es reemplazar los mil que sería el capital por e en este caso el interés era 006 por el tiempo que es 10 aquí como ustedes pueden ver no interviene el, la variable k sino que como es continuamente pues este intervalo se va a eh, este saldo se va a incrementar eh, continuamente en el tiempo continuando pues con los ejercicios y ya para aplicar lo que son las derivadas dentro de las funciones logarítmicas eh, podemos ver ahí cómo, cómo aplicar una regla así cuando tenemos una función basada en un logaritmo natural pues la derivada de esta función eh, es, no es más que el inverso de, de la variable que contiene al logaritmo asimismo cuando van a existir funciones en las que estén concatenadas o tengan dentro de, de la función logarítmica otra función para resolver esto pues eh, las, la regla de esta, de esta función logarítmica es aplicar la misma función anterior indicada y, y hacerla aplicar también lo que son la función de la cadena es decir que la derivada de una función x cuando esta función es logarítmica de ux el resultado nos va a dar 1 sobre la función ux por la derivada de la función u sobre d de x para poder entender y aplicar estas, estas reglas vamos a ver unos ejercicios tenemos el primer ejercicio es gt igual a t más logaritmo de t esto elevado a la 3, 1 medio. ¿sí? Entonces aquí a primera vez vamos a aplicar para derivar esta función la propiedad de la potencia. Es decir que es 3 medios por t más logaritmos de t. A 3 medios le restamos 1 ¿sí? y nos daría igual a 1 medio. luego en este caso tenemos una esta función está compuesta por otra función es decir que vamos a aplicar también la regla de la cadena una vez derivada la parte externa vamos a derivar la parte interna que en este caso sería la derivada de t vendría a ser 1 más la derivada del logaritmo de t como veíamos anteriormente la derivada de un logaritmo es el inverso sobre la, la variable es decir 1 un t aquí aplicamos esta derivada y pues el resultado vendría a ser este primero eh, derivamos la parte externa luego la parte interna y aquí es donde estamos aplicando la parte del logaritmo natural otro de los ejercicios que nos piden es cuando una función f de x es igual al logaritmo de x más 1 sobre x menos 1 ¿sí? hacemos cuenta que el logaritmo natural en este caso para que se nos haga más fácil u viene a ser esto entonces sabemos que u es igual a x más 1 sobre x menos 1 aplicando la derivada de, de un logaritmo nos dice que f de x es igual al inverso de u es decir tenemos 1 sobre u sí. que en este caso eh, cuál es u reemplazamos ya el valor de u en este caso vendría a ser x más 1 sobre x menos 1 verdad luego como nosotros tenemos que este u está compuesto debemos derivar este u y multiplicar es decir la derivada de u vendría a ser x menos 1 elevado al cuadrado por x menos 1 copiamos tal como está en el denominador aquí aplicamos la, la derivada del cociente es decir que la derivada del denominador vendría a ser 1 menos copio el, el, el numerador igual como está y derivo el numerador que en este caso igual vendría a ser 1 Resolviendo ya eh, esta función, tenemos que aquí invertir, es decir, que va a salir x menos 1 sobre x más 1. Todo esto multiplicado por x menos 1 al cuadrado. ¿sí? Nos quedaría x menos 1 menos... X menos 1. ¿Sí? Aquí todavía podemos. Todavía podemos simplificar. Nos quedaría. Aquí podemos simplificar este término con este. Y nos quedaría. X 1. Perdón, más 1 multiplicado por X menos 1. Y aquí podemos simplificar las x y me quedaría menos 2. La derivada de la función antes indicada pues sería menos 2 sobre x más 1 por x menos 1. Otro de los temas dentro de este capítulo pues son las derivadas de las funciones exponenciales en donde al tener una función eh, que contenga una parte exponencial la derivada de esta función pues es la misma función ¿sí? tal como la tenemos en la función original lo que nos complica es cuando tenemos que eh, que esta variable o que este exponente tenga una función compuesta es decir que copiamos la misma función compuesta pero la derivamos a la función que contiene el exponente para poder entender vamos a resolver unos ejercicios la primera función que nos piden resolver es f de x igual a e a la menos 3x sobre x 2 más 1 ¿sí? entonces ¿qué es lo que podemos hacer lo que podemos hacer eh, es tratar de simplificar lo que vamos a derivar que en este caso sería e a la menos 3x por x al cubo ¿sí? lo que hacemos aquí es derivar eh, en forma de cociente o si se nos eh, facilita la podemos también eh, pasar en forma de producto es decir e a la menos 3x por x a la menos 3 ¿sí? si se me facilita resolverlo en forma de cociente o en forma de de producto ¿sí? vamos a hacer en este caso en forma de producto en donde ya la derivada de esta función vendría a ser igual según la regla lo que nos indica es que copiamos igual como está la función es decir e a la menos 3x y a este le multiplicamos la derivada de lo que está en el exponente es decir como que solo tuviéramos 3x para derivar 3x vendría a ser menos 3 ¿Sí? entonces le multiplico menos 3 ¿sí? como también hay un producto entonces qué es lo que tengo que hacer en este caso el producto me dice que primero derivo la primera función y luego le copio la segunda función ¿sí? le pongo más y en este caso es al revés copio tal como está el primer, el primer término y derivo el segundo término es decir aquí se me hace mucho más fácil derivo sería menos 3 por x menos 3 menos 1 sería menos 4 por lo tanto la función derivada vendría a ser igual a menos 3 e a la menos 3x por x a la menos 3, más menos 3e a la menos 3x por x a la menos 4. ¿sí? Podemos dejarlo ahí, o también, como ustedes pueden ver, tenemos términos semejantes que podemos agruparlos, que en este caso sería menos 3. E menos 3x, x a la menos 3. ¿Sí? En donde esto sería igual a 1 y esto sería igual a más e a la menos 1. ¿Sí? Entonces, eh, se podría dejar así como está en el primer término o en la segunda solución. Esto es más forma de presentación continuamos con eh, otro más que podemos ser el el f de x igual a e a la x por logaritmo natural de x aquí lo que hacemos es aplicar igual la regla del producto pero al derivar una función x vendría a ser que eh, copiamos igual que eh, el primer término como nos dice la función pero como en este caso no contiene una función compuesta dentro del exponente eh, aplicamos y seguimos con la función con la propiedad del producto que en este caso vendría a ser logaritmo de x más eh, eh, la, copiar el mismo término que sería e x por la derivada del segundo término que en este caso sí sería 1 sobre x si sí, el resultado de esto podría sacarse factor común que sería e x por logaritmo de x más 1 sobre x tenemos el resultado de esta función eso es todo, muchas gracias en lo que se tiene que ver con funciones exponenciales y logarítmicas.